disparando de pecho, jugando para Oliveira Olivera Cachete hacia la derecha viene para Área, lo quiere ganar en el final Peñarol, a lo que salga espato Gallareta, va con la pelota Ramon Aria. mete para el Canario para de pecho, tiró rebota, hinchiza otra vez Peñarol la busca hace por la derecha se Peñarol para Olivera Oliveira con otro centro arriba saca Yala, Bárbara Iguala para arriba, pelota al área para Ramon Aria. Arias, área en el área mete al medio, ¡está! y vienen empujados por su gente. Y allá van al Riris contra la tribuna popular. Y abrazan todos, festejan todos con su silencio. Ramon Arias, Ramon Arias la metió hacia el medio, por la derecha, y fue ya la imposible para el zaguero de sacar el pie, se la llevó por delante, y la pelota entró contra el palo derecho, en los de recuerdos y en la agonía, cuando se moría el partido... Cuando el encuentro y la definición se iba penales, cuando se terminaba la noche, cuando Peñarol no podía, cuando la gente empujaba cuando no alcanzaba, llegó Ramón Arias. Se quedó arriba como delantero. Me llenó el empujó con el último aliento, el último esfuerzo, en la última chance de la noche. Y Ramón lo metió hacia el medio, en el área menor, donde hierve la cocoa. Se la llevó por delante el salido allá, el sofá de Sacarra, pelota hacia la derecha, Ramón Área, importante y decisivo para la victoria. Peñarol será el supercampeón en el arranque del año, se va a quedar con la supercopa del fútbol uruguayo. Peñarol 1, Plaza con 0. Yo, Ayala. Chico Ramón Arias, se encachiló como de el Clásico, hizo lo que no pudieron sus compañeros, una gambeta dentro del área, el centro rasero, y el defensa se la lleva puesta, ese Peñarol del segundo chico de Largue, dejó la línea futbolera, el estilo del equipo de la Riera, revolvió el poncho, la gente empujaba, la hinchada jugaba su partido, lo tenía acercado, le había rodeado la manzana, a este hueso durísimo de Robert, que es Plaza Colonia. Arias lo gana Peñarol en un final importante aquí en Maldonado. Hábitat, hacemos la vida más fácil.